etcétera no nos gusta hablar de cosas que no podemos probar porque somos usuarios tal como ustedes entonces aquí tenemos el true privacy screen protection de Belkin que como lo pueden ver es una lámina que se pone y se quita lo cual también ayuda muchísimo para todos los que nos pasa me uno si ¿sí? generalmente cuando voy a instalar una de estas láminas siempre me quedan burbujas y demás Además está reutilizable, me encanta. Entonces, si se fijan, cuando estamos de frente vemos todo muy bien. Pero, si estamos desde el punto de vista de un chismoso, la pantalla se pone bastante oscura y ya no podemos ver. Esto es súper útil, por ejemplo, cuando estamos en un sitio público, como un aeropuerto, un café, un centro comercial, un centro de exposiciones y estamos viendo secretos industriales no queremos que nadie más nos despide y vea totalmente lo que estamos haciendo un reporte de ventas si a uno lo cogen mal parqueado viendo instagram nótese o peor aún información clasificada de una industria por lo mismo vamos ahora a ver la diferencia sin esta maravilla de Belkin fíjense que es más fácil espiar y saber a ciencia cierta qué es lo que estamos viendo ya vimos con precisamente el True Privacy Screen Protection cómo funciona y es así de fácil, quitar y nuevamente poner y estamos evitamos a esos chismosos mirones que siempre están pendientes de que estamos haciendo en lugares públicos además existe una versión para mac este es bastante grande porque como podemos ver es para el macbook pro de 16 pulgadas pero existen para otros más pequeños. Así que ya va en cada uno cómo cuidar su privacidad, no solo a nivel de sistema operativo y apps, sino también a nivel perimetral.